Este video es meramente histórico. Los datos que presentaré a continuación no buscan ofender la fe o culto religioso, sino dar conocimiento sobre la procedencia de diversos aspectos de acuerdo a los escritos históricos y evidencias de esto. Por lo tanto, debe ser visto y compartirse como tal. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Cinco datos que no conocías de la Virgen de Guadalupe. La fe por la Virgen de Guadalupe en México es vasta. Cada año millones de peregrinos acuden a su santuario llamado La Villita. Y otros tantos festejan su aparición en todo México. Pero... ¿Conocemos la historia y elementos de esta imagen religiosa llamada la Madre de México? Hoy aquí, les presentaré algunos datos que quizá no sabían. Número 1. ¿Qué significa Guadalupe? Guadalupe es uno de los nombres más comunes en México usado por mujeres y hombres. Esto claramente por la influencia de la fe a la Virgen. Recordemos que este no era un nombre prehispánico, sin embargo, se ha dicho que el nombre surge de una mala fonetización de la palabra náhuatl cuatlashopeu, que significaría aquel que aplasta la serpiente. Sin embargo, no hay registro de esto, además de que no era posible que los mismos indígenas no supieran pronunciar una palabra de su misma lengua, por lo que esto es falso. Puebla de Guadalupe es una localidad en Extremadura, España. Se llama así por la influencia árabe, ya que esta es una palabra que en árabe significa río escondido, dándole ese nombre por el río que cruza la zona. Ahora ya sabes qué significa Guadalupe. Número 2 La primera virgen de Guadalupe no es la de México. Hace más de 8 siglos, incluso antes de la llegada de los españoles a América, existió una invasión por parte de los moros a España, pero años después, al ser expulsados de su territorio, un pastor con influencia divina encontró a la Virgen cerca del río Guadalupe. Por tal milagro, se le construyó ahí su santuario, siendo este el primero en albergar a la Virgen de Guadalupe, y con esto formando el segundo peregrinaje más grande de España, solo después del de Santiago de Compostela. A esta virgen se le llamó la patrona de todas las tierras de habla hispana y reina de las españas. Ahora ya sabes dónde está la Virgen de Guadalupe original. Número 3 La media luna bajo la Virgen ¿Has prestado atención sobre qué es en lo que está parada la Virgen? es una media luna y te has preguntado qué es esa media luna bueno como sabrás españa en algún momento estuvo ocupada por los musulmanes por eso algunas palabras que usamos en el español en realidad son árabes por ejemplo almohada que viene del árabe almohada palabra compuesta entre mejilla y cojín bueno, a lo que vamos. Se cree que la media luna a los pies de la Virgen de Guadalupe y otras vírgenes como la del Pino o la Virgen de Canarias, significaría el sometimiento musulmán al triunfo de una fe sobre otra, al ser expulsados. Sin embargo, esto es demasiado violento y causaría muchos problemas si todo el mundo se enterara, por lo que mejor prefieren verlo como el símbolo de los musulmanes que fueron conversos a la fe profesada en España en aquella era medieval, por lo que sería un símbolo de sostén de los nuevos fieles árabes. ¿Tú cuál de los dos significados crees que sea el correcto? Déjamelo en los comentarios y ahora ya sabes qué significa esa media luna. Número 4 ¿Por qué es una virgen morena? La razón del por qué la patrona de todas las tierras hispanas es morena, es más una cuestión fortuita, y es que en realidad se dice, no era morena, sino que con el paso del tiempo y por las inclemencias en donde esta imagen de madera fue encontrada, el color de su piel se tornó oscuro. Y esta teoría la podemos comprobar si observamos a los querubines, los cuales de igual forma tienen un color oscuro. Pero no es porque así los hayan pintado, sino por cómo se decoloró ese tono en la madera. Hasta este momento solo he hablado de la Virgen de Guadalupe original y su historia. Pero, ¿y entonces la Virgen de Guadalupe que se apareció en México? A eso vamos a continuación. Número 5. La Conquista y la Virgen. Hay dos versiones sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. La primera dice que en plena evangelización de los indios en la conquista, surgió un milagro, la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, la cual hizo un llamado a la nueva fe y como prueba de ello plasmó su imagen en su ayate, mismo que hasta el día de hoy se sigue venerando en la basílica. La segunda versión narra que en realidad todo se trató de un plan para que fuera más fácil evangelizar a los indios sometidos a la nueva religión, y que dicho milagro nunca ocurrió, argumentando que la imagen de la Virgen solo se trataba de una pintura. Esta historia la podemos ver en la película mexicana Nuevo Mundo, la cual fue censurada desde 1977 por exponer este hecho, afortunadamente la puedes ver hoy en Youtube. En la descripción del video te dejaré el enlace. Ahora, ya sab... Bueno, estoy seguro que esto ya lo sabías. Así que mejor vamos con el siguiente punto. Número 6. La verdadera historia del Tepeyac. El lugar donde se apareció la Virgen de Guadalupe en México y ahora está su santuario, también tiene un porqué. Y es que en ese lugar, el Tepeyac, los antiguos mexicas adoraban una deidad muy especial, a la madre de todos los dioses, Zigualcoatl, a la cual también le llamaban Tonantzin, nuestra madre, nuestra madrecita. Ahí existía un templo en donde de todas las partes de México, incluyendo las tierras más lejanas, venían en peregrinación hombres y mujeres a rendirle culto. Sin embargo, después de la aparición de Guadalupe, el templo fue destruido y ahí mismo construyeron la Iglesia de la Virgen, convirtiéndose así Tonantzin, nuestra madrecita, en Tonantzin Guadalupe, nuestra madre Guadalupe. Asimismo lo escribió Fray Bernardino de Sahagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Ahora ya sabes lo que ocurrió en el Tepeyac. Número 7. La Corona de la Virgen. ¿Qué tanto conoces la figura de la Virgen? ¿Le has puesto atención? ¿Sabías que la imagen plasmada en el ayate de Juan Diego era la Virgen de Guadalupe, llevando una corona sobre su cabeza? Así se guardó la pintura y se veneró en la Nueva España y el México Independiente, hasta que un día la Virgen tuvo que viajar. Con la justificación de restaurar la pintura, la imagen fue removida de su recinto y cuando regresó, esta ya no tenía corona. En diversos escritos se describió la imagen de la Virgen y en todo se resaltó la corona dorada que portaba. También se hicieron obviamente reproducciones en donde de igual manera la pintaban con su corona. Incluso el estandarte de Miguel Hidalgo, que tomó para el inicio de la lucha de la independencia, llevaba la corona. Así que este es un hecho por más comprobado. Pero, ¿y entonces por qué se la quitaron? Las leyendas cuentan que la virgen que ahora conocemos no es la original y que fue intercambiada por una nueva, la cual no portaba la corona. Y esto porque al parecer en Roma se dio la orden de quitársela con el argumento de que los hombres no podían coronarla, ya que esta ya había sido coronada por Dios. Dejando esto de lado, hay una observación que se nos está escapando. Y la pregunta es, ¿Por qué, si la Virgen de Guadalupe es a la usanza indígena, porta una corona como las que usaban los reyes y reinas en Europa? Quizá en su lugar, esta debió llevar plumas de quetzal que valían más que el oro en la región prehispánica. ¿No creen? Ahora ya saben la historia de su corona. Lo mencionado aquí es una recopilación de datos recogidos de diferentes escritos de la historia. Si el tema te ha interesado, puedes buscar más información, la cual actualmente está al alcance de todos. En cuanto a la fe, respeto las creencias como forma de comunión con Dios y el nutrir el espíritu con buena voluntad. Por último, un dato extra. Hernán Cortés, el conquistador de México-Tenochtitlán, era fiel devoto de la patrona de todas las tierras de habla hispana. ¿Ya saben cuál era? Sí, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Comparta este video en tus redes sociales y suscríbete al canal porque les mostraré muchos más datos que quizá no sabían. Mi nombre es Oxlack Castro, estoy de regreso y nos vemos en el siguiente video.